Bueno, eh, la verdad es que hace tiempo yo estaba en búsqueda de comprarme un departamento, pero no hallaba dónde. Y bueno, sí, lo cierto es que fui a visitar algunos, algunas constructoras y me ofrecían algunas personas, pero no me convencía. Y a Don Cosur lo conocí por Facebook, vi su proyecto, un residencial doble, y la verdad es que me pareció eh, distinto a los demás proyectos y es donde decidí llamar, contactarme con Ancosur, y pues fui a su oficina, muy amablemente me atendieron la obra, me gustó la ubicación del proyecto, y bueno, no lo pensé más y decidí contratar y comprar. Personalmente para mí fue muy fácil, Lo, pero sí, ¿no? Ancosur me apoyó bastante en todo el tema de papeleos e incluso en hacer el papeleo en, en el servicio de administración tributaria. No he sentido pesado el papeleo, he estado muy conforme con todo. experiencia mi experiencia ha sido gratificante eh, me siento muy feliz y conforme porque bueno pues no eh, tener tu casa propia creo que es el sueño de toda persona y respecto a digamos lo, las cosas o las falencias que haya podido tener digamos el departamento porque siempre existe sin embargo eh, Ancosur nunca ha, se ha dado la vuelta o me ha dado la espalda Siempre ha solucionado cualquier observación que yo le he podido hacer y de ese lado yo estoy muy segura y muy confiada con Ancosur de que en cualquier momento ellos podrían responder ¿no? por, por cualquier observación que yo les haga. Entonces estoy muy contenta. Ancosur me parece que es una empresa muy formal y muy, de mucha confianza para mí. Y bueno, pues es lo que yo pienso de Ancosur. Sí, sí lo recomendaría. Recomendaría bastante, porque vuelvo a repetir que para mí es una empresa que eh, está saltando al mercado, hm, haciéndose sentir en varios, eh, en todo el tema de inmobiliaria. Y bueno, pues ¿no? nunca me fallaron y por eso lo recomiendo.